Bienvenidos traders, ¿cómo operar el Nasdaq de manera efectiva? Y bueno, hay dos formas de operarlo, ¿no? Uno es comprando acciones del Nasdaq, que eso lo enseñamos adentro, y la otra es operar el Nasdaq desde la gráfica, ¿listo? Entonces obviamente es lo mismo, porque es ver el mismo precio, hacer el mismo análisis para hacerlo de las dos formas que usted quiera, que usted prefiera. Pero eh, ya dentro de la gráfica, pues requiere de más versatilidad. ¿Listo? Entonces vamos a, a verlo ¿cómo, cómo operar el Nasdaq. Primero tenemos que entender que hay que comprender es la tendencia mayor, ¿no? Podemos ver impulso retroceso, impulso retroceso. Si yo comprara acciones del Nasdaq, compraría aquí o compraría aquí. Si obviamente hiciera un análisis donde supiera que el mercado ahorita se va a empezar a recuperar a pesar de lo que está pasando listo que se podría recuperar se podría pues es la naturalidad con la que se ha venido moviendo en mensual y podemos ver también las esmas podemos verlas aquí en la parte de abajo las esmas aquí indicándonos la tendencia cada vez que toca pues efectivamente reacciona haciendo el próximo impulso entonces, ¿cuáles vendrían siendo los retrocesos? Si usted compra acciones, si usted lo quiere hacer ya a largo plazo. Si usted, obviamente dependiendo del riesgo. Yo estoy hablando de que si tú ya tienes conocimiento previo para hacerlo, ¿no? Obviamente dependiendo de tu análisis. Pero entonces, si así fuese, pues lo natural sería en cada retroceso. O en cada gran retroceso. Por ejemplo, desde que inicio el año, por eso yo manejo mis separadores de periodos, el mercado ha venido cayendo. Entonces, ¿cuál sería el gran impulso? Este de aquí. Y esto en porcentajes es demasiado. Entonces, yo podría comprar las acciones del Nasdaq. Y luego de comprar las acciones del Nasdaq, simplemente podría operar el Nasdaq en la gráfica. Con un solo par yo puedo ser rentable. Con un solo par. Yo les recomiendo a los que toman la mentoría, les recomiendo a los que toman mi mentoría. Y pues yo explico. Yo tengo mis pares. Como ustedes pueden ver acá, yo elijo mis pares pero yo en preferencia prefiero eh, los índices sintéticos. Entonces, si ellos, eh, si me están dando una entrada aquí y me están dando otra entrada, entrada en Forex, yo prefiero tomar la entrada de los índices, ¿ya? Ahora, también hay que tener en cuenta que lo tienes que operar con un broker que te permita operarlo con 0.01. Por ejemplo, aquí, el que nosotros recomendamos, que son dos seguros, nos permite operar el Nasdaq con 0.01, ¿ya? También el SP500 lo trabajamos. Entonces, para trabajar de manera segura, primero hay que entender la tendencia mayor. Al entender esa tendencia mayor, voy a poder trabajar ese impulso y retroceso mayor. Me voy a poder ir a favor de esa posible tendencia. Simplemente trabajando con un par, voy a poder operar el próximo impulso que podría ser de manera probabilística y especulativa, como este que está acá. ¿Por qué? Porque nos basamos en el historial, eso es lo que hacemos nosotros los traders, ¿cierto? Entonces, vendría siendo de manera natural, pues desde que abrió el año, repito, ha venido cayendo y este podría ser el bajo de este año del Nasdaq. Entonces, ahí uno lo puede hacer. Obviamente, si tú quieres comprar las acciones, lo tienes que hacer de manera segura. Yo lo hago de manera segura. Ya espero YouTube tengas experiencia en esto. Listo, no puedes lanzarte como si nada porque es un error. Sí, hay que ir paso por paso respetando los procesos y encontrar una comunidad. Nosotros tenemos una comunidad. Encontrar un mentor, sí. Entonces, fíjate como aquí rompe este máximo de aquí y rompe. Fíjate muy bien como son tres velas al alza. Tres velas semanales, entonces va con mucho momento esto es una operación, nosotros hemos venido aprovechando esta subida dentro de nuestra comunidad élite privada, y si tú quieres recibir, puedes dirigirte a trading institucional oficial, análisis gratuitos, listo, entonces, al entender esto, marco la zona, y entiendo que va con mucho momento. es decir, a que va a seguir hacia arriba, algo lo tiene que parar. Entonces podríamos irnos a diario y empezar a, tender, a entender cómo se está moviendo en la tendencia diaria. Donde realiza, obviamente... Déjame mostrarte. Ya después de salir, obviamente, de esta gran manipulación para crear este bajo mensual... Mira que aquí las, las tendencias se nos está alumbrando en H4 y en M30. Entonces, impulso, retroceso, impulso. Sería lo más natural, ¿cierto? Pero aquí puede cambiar las circunstancias. Es la información que tenemos ahorita y en base a eso podemos especular. ¿Sí? Es lo más natural a nivel donde el mercado no puede seguir derecho. Él tiene que hacer como lo hizo acá, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, ¿ves? Entonces, entender la fuerza mayor del mercado, entender que aquí podemos ya estar trabajando desde un fractal mensual, es decir, un bajo mensual. Entonces, ya hay gran oportunidad de negocio aquí al alza. Entonces, solo entendiendo un par, un par que se mueva bien. No seguimos a un par, seguimos donde hay un potencial comercio, donde hay un potencial movimiento Allí estamos nosotros poniendo los ojos en la gráfica, poniendo nuestras inversiones, además de que estés en Nasdaq, ¿cierto? Es bonito que hoy en día nos permitan muchas aplicaciones seguras, repito, seguras, porque no puede ser cualquiera que nos permita comprar acciones. Si tú quieres saber sobre eso, métete en Trading Institucional Oficial en Telegram. Ahí te digo qué aplicación es la que yo estoy utilizando actualmente. Entonces, al saber esto, puedes diversificar. Es decir, si acá hiciera un movimiento del precio, donde la diferencia fuera, digamos, digamos, un 3%, tú le estarías sacando a la acción en, en esta acción, comprando una acción del Nasdaq, Estarías, déjame mirar, diario por ahí en unos dos meses en un 3% positivo. Entonces, ¿ustedes han visto esos negocios para las personas que hasta ahorita están empezando? Que te dicen, ¿puedes poner tanta cantidad de dinero y te va a generar un tanto por ciento de rentabilidad? Bueno, esto se llama trading. Esto es trading. Entonces, tú puedes comprar una acción, como también puedes comprar acciones de Amazon, de Facebook, etcétera En un buen precio y más ahorita con todo lo que está pasando, que mucho, mucho, o sea, los mercados han caído brutalmente, todos los mercados, la gran mayoría, entonces muchos han venido a hacer un bajo súper importante, entonces si uno se empieza a trabajar en este impulso y retroceso, pues ahí se va, con la tendencia, repito, entonces, aquí podría venir y testear, este sería el precio de observación, pero uno viene y mira qué está haciendo el precio ahí, porque el precio toma siempre un tiempo para salir de esa zona Entonces no solo llegaría y decir apenas llegue aquí yo compro No, llega aquí, espero la reacción del precio Y dependiendo de la reacción del precio a nivel fractal Como nosotros lo hacemos de altos y bajos fractales ¿sí? Entonces ahí tomamos decisiones del precio Es importante también entender si vas a hacer day trading o swing trading pero eso es relativo, porque si ya el precio se está moviendo en un movimiento institucional swing, yo puedo empezar a hacer day trading dentro de ese movimiento swing. La cosa es que yo logré detectar ese movimiento swing. Entonces yo creo que acá está siendo un punto muy importante, donde por lo menos yo le pondría los ojos hasta aquí. ¿Hasta aquí? Sí. Déjame mirar. Sí. Efectivamente, entonces yo pensaría que podría subir, si reacciona de acuerdo al precio aquí, podría subir. ya Ahorita naturalmente debería ser un retroceso porque ya ha subido mucho a nivel fractal. Entonces, fíjate, como si entendemos solo una, un, un mercado como puede ser el Nasdaq o el S&P 500, ¿sí? que tienen gran movimiento si yo vengo aquí y pongo este impulso fueron de 10.000 pips y muchos dirán no, es que esto es diario, sí pero es que acá hay para hacer day trading en este impulso porque es donde podemos observar impulsos importantes ¿ya? entonces muchos dicen, no mejor H1 te vas a H1 es para ejecutar desde mi perspectiva como te lo estoy explicando de manera lógica y natural si el precio no puede seguir subiendo así uf, no tiene que hacer un retroceso para descansar además tenemos nuestras esmas que siempre van de acuerdo a ese precio recuerden que muchos mentores le han dicho que es como un imán entonces el precio va a volver a testear esta zona también si yo me voy aquí a H4 no es súper importante o sea, desde este precio de aquí, sí, naturalmente tiene que venir a hacer un retroceso. Este impulso es el que te digo que es de trade. Este de aquí. Este de aquí. Entonces, por eso es importante, y siempre lo explico de manera lógica, desde temporalidades mayores, para que ustedes puedan entender de lo que estoy hablando. No te estoy hablando de una estrategia para entrar ya. no Te estoy hablando de buscar la entrada de acuerdo a donde está la fuerza mayor del mercado a nivel fractal, a nivel institucional, donde obviamente si hacemos un backtesting podemos ubicar esos impulsos y retrocesos importantes. Entonces, trader, eh, recuerda siempre analizar el precio de manera lógica, aquí tiene que hacer naturalmente un retroceso y podría llegar hasta esta zona de aquí. Hay que esperar a cómo reacciona esta zona de aquí, luego de que avance, y si uno se mete aquí, hay que esperar a cómo reaccionan las próximas zonas que va a ir alcanzando. ¿sí? Entonces, repito, esto hay que seguir haciendo seguimiento porque no nos guiamos a una estrategia. O sea, no es que yo le imponga una estrategia al mercado, sino es, ¿dónde está la fuerza mayor del mercado? ¿Dónde está esa fuerza? ¿Dónde está esa acción del precio institucional? ¿Dónde están esos puntos de precio donde ellos ya han entrado? ¿Listo? listo traders un abrazo no olviden suscribirse al canal dejar acá todas sus dudas y preguntas trading institucional oficial y nos vemos en un próximo vídeo